The Legend of Zelda es una de las sagas más relevantes de los videojuegos Hoy voy a intentar explicar parte de su cronología Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal Pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os voy a hablar de la cronología de The Legend of Zelda Durante muchos años el orden de la cronología de The Legend of Zelda ha sido todo un misterio y fue fruto de miles de teorías hechas por fans. Pero esta cronología fue revelada en 2011 con Hyrule Historia, en el que se publicaba el orden cronológico de la saga hasta esa fecha. Evidentemente, esta se ha ido actualizando y solo falta por saber dónde se encuentra Breath of the Wild, a lo que intentaré responder en este vídeo. Bueno, en este vídeo... o en el siguiente... o en el siguiente porque voy a dividir este tema en cuatro vídeos centrándose en cada una de las líneas cronológicas. Está de más decir que habrá spoilers de todos los juegos canónicos de la saga y todo aquel que no esté en la cronología no se considera canon. Dicho esto, empezamos. Hoy vamos a tratar la línea unificada, de la cual partirán las otras tres. La historia de la saga comienza con la creación del mundo por Dean Nairu y Farore. Una vez terminado su trabajo, dejan la Trifuerza, capaz de cumplir el deseo del que lo porte, y cuya protección fue encomendada a la diosa Gilia. Fue entonces cuando el heraldo de la muerte comenzó su ofensiva para hacerse con la Trifuerza y dominar el mundo con ella. Gilia, para evitar una masacre mayor, reunió a los supervivientes de su ataque y los elevó a los cielos, creándose Altaria. Tras varios sucesos ocurren los eventos de Skyward Sword, aquí tanto Link como Zelda, que no es una princesa aún, son jóvenes estudiantes en la Academia de Caballeros. Link se alza campeón en el quinto Torneo Celeste y participa en un acto con Zelda. Tras esto, la joven cae al mundo inferior, acudiendo Link al rescate junto con la espada divina, que una vez perteneció a la diosa Gilia, y Zai, el espíritu que se encuentra dentro de ella. Pronto Link descubre que Graim, el señor de los demonios, está también tras Zelda, quien, además, está siendo protegida por Impa, una sheika. Link encuentra a Zelda en Nanairu, pero finalmente huye por un portal del tiempo. Para poder atravesar este portal, Link imbuye la espada divina con diversas llamas de las diosas, convirtiéndola en la espada maestra. Así, consigue viajar al pasado. Aquí se revela que Zelda es realmente la reencarnación de la diosa Gilia. Y que el durmiente, ser que intentaba escapar de un sello, era realmente el heraldo de la muerte que intentaba volver a la vida. De nuevo en el presente, Link consigue hacerse con la trifuerza y desea la eliminación del heraldo. Pero Grime secuestra a Zelda y la lleva al pasado, donde el heraldo aún está vivo. Entonces Link se enfrenta a este con la espada maestra, derrotándolo. Sin embargo, el heraldo le advierte que su lucha no termina. Tanto Link como la diosa Gilia y él se seguirán reencarnando hasta que el mal triunfe. Con el heraldo derrotado, con el, heraldo derrotado, perdón, con el heraldo derrotado, Zelda Link se quedan en las tierras inferiores, que pasaría a ser conocido como Hyrule, que estuvo durante muchos años en paz, hasta que la noticia de dato fuerza se extendió ocasionando una guerra para hacerse con ella. Para protegerla, Rauru, el Sabio de la Luz, selló la entrada al Reino Sagrado en el Templo del Tiempo protegiéndola con las piedras espirituales y la Espada Maestra. Así nació una nueva etapa de paz. Fue así hasta que la tierra fue invadida por criaturas del mal, dejando a Hyrule al borde del colapso. En este momento, los Minish, una diminuta raza, otorgaron al héroe de los hombres la espada Minish y la fuerza dorada. Con esto, las criaturas fueron selladas en un cofre con la espada y la fuerza fue encerrada dentro de la princesa para evitar que caiga en malas manos. Aquí es donde ocurren los eventos de The Minish Cup. Han pasado 100 años de la llegada de los Minish y se lleva a cabo un festival en su honor, con un torneo de lucha a espada, siendo el vencedor Ba'ati. En la ceremonia del campeón, en la que se permite tocar la espada minish incrustada en el cofre, Bati rompe el sello, liberando todo el mal que estaba encerrado e intenta liberar la fuerza de dentro de Zelda, sin resultados. Y entonces la convierte en piedra. El rey pidió entonces a Link que viajara al bosque minish donde viven estos, ya que solo los niños pueden ver a los minis y le forjar la espada. Allí, Link se encuentra con Necero, un extraño gorro con cabeza de pato, quien introduce al héroe al mundo de los Minis, encogiéndolo. En su aventura y gracias a los poderes Minis, Link embulla la espada Minis con los cuatro elementos, convirtiéndola en la espada cuádruple, una hoja capaz de dividir a su portador en cuatro. Mientras tanto, batis se apoderó del castillo y comenzó a extraer la fuerza del cuerpo de Zelda, pero Link consigue derrotar al brujo y liberar a la princesa. Se revela entonces que tanto Baati como Ezero son realmente minis y el castillo vuelve a la normalidad. Sin embargo, varios años más tarde, Baati renació. Su memoria se había perdido y ya no tenía ninguna intención clara. Estableció su base en el Palacio de los Vientos, donde aprendió a dominar el viento a su voluntad, convirtiéndose en el Brujo del Viento, valga la redundancia. Comenzó a secuestrar a diversas mujeres y a aterrorizar a Hyrule. Un joven, armado con la espada cuádruple, acudió al rescate de estas mujeres y selló a Bati en su espada. A continuación ocurren los eventos de Four Swords. El sello se debilitó y Bati volvió a ser liberado. Secuestra a la princesa Zelda y se la lleva al Palacio de los Vientos. Link entonces agarra la espada cuádruple y se convierte en cuatro. Con este poder va al rescate de la princesa y finalmente Bati es vencido y sellado nuevamente en la espada cuádruple. Posteriormente Hyrule entra en una cruenta guerra, una giliana se adentra en el bosque Kokiri, con su hijo recién nacido y se lo entrega al Gran Árbol Deku, que lo cuidaría como a un Kokiri más. Este niño es el Link de Ocarina of Time. Años más tarde, el Gran Árbol Deku llamó a Link para que acabara con la maldición que había en su interior. Al acabar su misión, el árbol le dice a Link que fue maldecido por Ganondorf, reencarnación del heraldo de la muerte. Y le pide que vaya al castillo de Hyrule y hable con Zelda. Le entrega la piedra espiritual de los Kokiri y acto seguido fallece. Una vez en el castillo, Zelda le pide a Link que reúna las otras dos piedras espirituales y se dirija al Templo del Tiempo. Tras conseguir las piedras del Monte Gorón y del Reino Zora, Zelda le da la Ocarina del Tiempo a Link mientras huye de Ganondorf. Entonces el héroe se dirige al Templo del Tiempo, coloca las piedras en su lugar y abre la puerta del templo revelando a la espada maestra en un pedestal. Al sacarla, Link se encuentra en un cuerpo adulto. Entonces Rauru, el Sabio de la Luz, explica lo sucedido. Link era muy joven para portar la espada maestra por lo que fue sellado durante 7 años hasta que fuera capaz. Durante esos 7 años Ganondorf accedió al Reino Sagrado y al acceder a la Trifuerza esta se dividió en tres partes, la trifuerza del valor, de la sabiduría y del poder. Ganondorf consiguió esta última. Rauru pide a Link que despierte al resto de sabios, tarea que realiza con la ayuda de Sheik. Finalmente, tras despertar a todos los sabios, Shake revela que es realmente Zelda. Tras esto, Ganondorf secuestra a la princesa y se la lleva al castillo. Link va a su rescate con la ayuda de todos los sabios a los cuales despertó siendo estos, pues gente que ya había conocido en su aventura tales como Saria o Darunia es en el combate contra Gandondorf en el que surgen las tres ramas de la cronología si Link es derrotado surge la línea temporal del fracaso del héroe si por el contrario Link vence surgen las líneas de Link niño y Link adulto es decir, lo que ocurre a cada lado de la historia y pues... Ya no voy a decir claro cómo acaba la historia de Ocarina of Time porque claro depende de la cronología que siga así que pues aquí acaba la primera parte de la cronología de The Legend of Zelda la semana que viene hablaré de la línea temporal en la que Link muere a manos de Ganondorf si no os queréis perder nada recordad suscribiros y activar la campanita te agradecería mucho también un like y que lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. No olvidéis tampoco seguirme en las redes sociales. ¡Nos vemos!